Hoy tenemos que voltear a ver a todas esas mujeres que son jefas de familia, que son madres solteras, que tienen que esforzarse de manera extraordinaria todos los días para sacar adelante a sus familias, a sus hijos. Y esas mujeres necesitan tener apoyo, necesitan tener respaldo y deben tener también programas que les den el impulso a través de de capacitación, a través de desarrollar y de potencializar las capacidades y el talento que tienen, para que puedan emprender proyectos productivos, tener acceso a créditos económicos, a créditos muy baratos que les permitan desarrollar un negocio, que les permitan salir adelante y que les permitan ser no solamente eh, emprendedoras, sino generadoras también de empleos dentro de sus comunidades.